una hipótesis eh, que permite explicar esas vivencias psíquicas de otra manera que probablemente eh, que si esa hipótesis llega a ser aceptada o a tener aceptación probablemente significaría una visión mucho más agradable, mucho más positiva de, de esos fenómenos psíquicos que hasta ahora en buena medida están considerados como enfermedad mental. El origen del término hiperia se remonta al año 1997 con la tesis doctoral de Javier Álvarez en filología española titulada Mística y depresión, San Juan de la Cruz, a la que siguió en 1998 otra tesis, esta vez en medicina, titulada Mística y epilepsia. Desde entonces el autor ha ido publicando artículos en revistas neurocientíficas internacionales que constituyen hasta ahora el fundamento teórico de la hipótesis de la hiperia. El primer paso, eh, lo primero que me ocurrió a mí, es que allá por los años eh, 90, 95... Eh, ...yo tenía interés por la mística y por la psiquiatría. Eh, en aquellos años yo leí a San Juan de la Cruz, leí las obras completas de San Juan de la Cruz... ...y me sorprendió mucho que el, el libro de Noche Oscura, el libro de Noche Oscura tiene dos partes y en la, en la segunda parte del libro La noche pasiva San Juan de la Cruz describe con toda claridad y con todo lujo de detalles y con una, con una riqueza psicopatológica tan, tan llamativa la depresión melancólica que yo me quedé sorprendido sigo diciendo que cualquier psiquiatra o cualquier psicopatólogo o cualquier persona que tenga conocimientos psiquiátricos que lea los doce primeros capítulos del libro segundo de noche oscura sabe que san juan de la cruz está describiendo allí depresiones melancólicas y además sabe que está describiendo sus propias depresiones melancólicas porque la descripción que hace es tan, tan sumamente perfecta, tan sumamente detallada tan rica en, en, en, en detalles en, en, en rasgos psicopatológicos que eso solo lo puede decir quien lo ha pasado eso. ...hay dos tipos de tristeza, la tristeza por algo y la tristeza por nada... ...la tristeza por algo la conocemos todos y le podemos llamar depresión... ...yo estoy triste porque se me ha muerto mi padre... ...o porque he perdido el trabajo... ...o porque tengo muchos problemas de mi manera de ser en las relaciones con los demás... ...y tengo una depresión que es comprensible, que es una tristeza por algo... ...es una depresión reactiva, es comprensible... ...hay otro tipo de depresión que es la depresión melancólica... ...o depresión endógena... ...o depresión mayor, le llaman ahora los americanos... ...en la que aparece una tristeza por nada... ...el sujeto, estando bien, siendo una persona normal... Eh, ...llevando una vida normal, alegre, activa... bien en su trabajo, se relaciona bien con sus compañeros... ...con su familia, con todo el mundo... ...de repente un día se levanta y está paralizado... ...no es capaz de moverse no es capaz de andar, no es capaz de afeitarse, no es capaz de ponerse las zapatillas, eh, no le salen las palabras, eh, se queja de que, de que se encuentra muy mal, eh, de que está sufriendo mucho, de que quiere morirse, de que es el ser más, eh, eh, el ser más eh, despreciable del mundo, que lo ha hecho todo mal. Eso es una depresión melancólica, una depresión endógena que como os digo aparece de golpe y sin causa aparente y que supone, un cambio, eh, que supone un cambio radical en la vida de la persona es decir, estoy funcionando así y de repente, plum, me cae una losa del cielo y estoy con esa losa cuatro cinco seis meses hasta que la losa de repente otra vez se me quita y vuelvo a ser el de antes esas son las depresiones melancólicas y eso es lo que antaño se llamaba psicosis maníaco-depresiva la psicosis maníaco-depresiva alternan depresiones melancólicas con las fases contrarias, la fase de gozo, de éxtasis, de expansión... de que lo puedo todo, de que soy capaz de todo... de que estoy muy contento, de que estoy muy activo... de que todo me va bien la vida, de que todo es maravilloso... en la psicosis maníaco-depresiva alterna la fase melancólica con la fase maníaca... alterna la noche con el día... alterna el ocaso con la aurora, ¿vale? Esta es la psicosis maníaco-depresiva que hoy se llama trastorno bipolar que yo cada vez me niego más a usar el término trastorno bipolar, porque los americanos han hecho del trastorno bipolar un espectro en el que cualquier pequeño cambio de humor ya es trastorno bipolar y ya te ponen medicación para toda la vida. Cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba psiquiatría se llamaba psicosis maníaco-depresiva y para tener una psicosis maníaco-depresiva tenías que tener claramente una fase melancólica, pero clara, profunda, severa, y claramente la fase contraria de manía, de saltación, de eh, conductas ya eh, demasiado expansivas, inadecuadas, eh, eh, te crees omnipotente eres capaz de memorizar la guía de teléfonos en 7 segundos, en fin, una serie de ideas de grandeza, de, de omnipotencia que, que, que son ya descabelladas. En mi época, para diagnosticar lo que hoy se llama trastorno bipolar tipo 1, hacía falta eso. Hoy, para diagnosticar trastorno bipolar se diagnostica de cualquier manera y bueno pues se le pone medicación a la gente de cualquier manera y en España vamos ya por un 6% de personas que tienen un trastorno bipolar es decir que en España hay ya dos millones y medio de personas tomando medicación por un supuesto trastorno bipolar que no tiene nada que ver con la psicosis maníaco-depresiva que yo estudiaba cuando era residente de, de psiquiatría San Juan de la Cruz no le, llama, no le llama depresión melancólica, le llama noche pasiva del espíritu. San Juan de la Cruz interpreta estas fases, estas losas que os decía yo antes, que te caen del cielo y te dejan hundido, las interpreta como pruebas que le envía a Dios para purificar el alma. A la, primero hay una purificación activa. Una noche activa que es la que yo mismo me procuro a base de mi, eh, de mi eh, esfuerzo de mi sacrificio de mis ejercicios ascéticos de mi ayuno de mi oración de mi abstinencia esa es la, esa es la noche activa en la que yo mismo me voy, voy activamente voy haciendo por purificarme pero eso sirve de poco y tiene que venir luego la purificación pasiva que es otra parte de la purificación más importante que esa te la manda Dios y que tú la sufres pasivamente, o sea, tú no puedes hacer nada por ella, es algo que te cae del cielo y que tienes que aguantarlo. Dice San Juan de la Cruz: conviénele al alma entrar en la segunda noche del Espíritu, donde le han de hacer caminar en oscura y pura fe. Esta noche es una oscura influencia de Dios en el alma, en que de secreto enseña a Dios a el alma ...sin ella hacer nada ni entender cómo... ...ahí tenéis el primer rasgo eh, de todas estas vivencias... ...son pasivas, son automáticas... ...tú no puedes hacer nada, te caen del cielo... ...lo mismo que la depresión melancólica... ...tú no se debe a nada, no hay, no hay ninguna razón... ...es algo que te cae del cielo... Eh, ...aquí describe lo que describen los psicopatólogos... ...es decir, la depresión melancólica... ...te quita la voluntad, te quita la memoria... ...te quita la capacidad de actuación... ...te quita la capacidad de hablar... ...te quita la capacidad de pensar... ...es decir, estás... ...como paralizado en vida... ...y aquí lo describe San Juan de la Cruz ...perfectamente... desnúdales de las potencias y afecciones y sentidos... ...dejando a oscuras el entendimiento... ...no es capaz de pensar... ...y la voluntad a secas... ...no es capaz ni de ponerse las zapatillas... ...y vacía la memoria, no se acuerda de nada... ...y las afecciones... El melancólico se queja de que ha perdido los sentimientos, las afecciones. Le dicen que ha muerto su hijo y no siente nada. No soy capaz de sentir tristeza por la muerte de mi hijo y eso le produce un dolor tremendo. Un sufrimiento psíquico, pero no tristeza, no es capaz de llorar por la muerte del hijo. Han quedado las afecciones vacías. Y de esta manera va purgando Dios algunas almas, metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de contemplación y purgación espiritual... Haciéndole anochecer unas veces y amanecer otras Aquí ya da el primer indicio de que va a haber fases de depresión y fases de manía Fases de oscuridad y fases de luz Fases de sufrimiento y fases de gozo Y además fijaros, San Juan de la Cruz es un portento en el uso de la palabra, en el uso del español Fijaros la palabra que utiliza dos veces Interpolaciones e interpoladamente 500 años antes que la APA 500 años antes que la asociación psiquiátrica la American Psychiatric Association que creó el término bipolar polaridad San Juan de la Cruz 500 años antes utiliza esta palabra interpolaciones, polaridad es decir, todos estos estados se los interpretaba ...como que Dios le estaba enviando la purificación pasiva... ...para poder progresar en el proceso místico y llegar a la unión definitiva... ...o sea que se puede interpretar de muchas maneras... ...él lo interpreta como una intervención divina... ...hay culturas donde se interpreta como... Eh, ...que son seres que tienen capacidades proféticas o donde precognición... ...se puede interpretar de muchas maneras... ...la psiquiatría lo interpreta como síntomas de una enfermedad mental la hiperia lo va a interpretar como una función cognitiva de nuestro cerebro, hay muchas maneras de interpretar un mismo fenómeno, pero sí que es verdad que la conciencia en estos momentos, en, esos, en esas fases de depresión melancólica o de manía, no es completamente normal, hay una alteración cualitativa de la conciencia. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención es que esa psicosis maníaco-depresiva o ese trastorno bipolar tipo 1 o esa alteración de gozo y, y tristeza la describían otros místicos, otros muchos místicos o sea, yo tuve que revisar toda la mística cristiana para, para hacer la tesis de San Juan de la Cruz entonces fijaros lo que dice Casiano en, eh, en el siglo III de nuestra era <coughs> en las colaciones en cierta ocasión le preguntamos al bienaventurado Abad Daniel ¿A qué es debido que a veces hallándonos en nuestras celdas sintamos nuestro corazón hinchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales? Es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras lo inefable de, de la vivencia mística, lo inefable de todas estas vivencias. Ahí tenéis una fase de gozo inexplicable, una fase... Eh, de manía, una fase de, de éxtasis, de, de vivencia gozosa pero acontece también que de pronto y sin mediar causa alguna de la que seamos al menos conscientes nos sentimos presa de la más profunda congoja es una tristeza que nos abruma y, como, y cuyo motivo en vano intentamos indagar ahí vienen los lamentos la mente queda desprovista de todo fruto espiritual y tal es su esterilidad que ni el deseo del cielo ni el temor del infierno bastan para despertarla de este sueño mortal y sacudirla de su letargia. Ahí tenéis justamente la fase contraria. Es decir, esto lo coge el DSM-5 y trastorno bipolar. Hemos descrito dos automatismos psíquicos. La depresión, el ataque de melancolía y el ataque de gozo esos son dos fenómenos automáticos pero bueno, los místicos describen otros y todos ellos tienen estas características son súbitos, aparecen de repente en la conciencia ya lo visteis antes son automáticos o pasivos no aparecen por tu propia voluntad aparecen en la conciencia porque a ellos les da la gana tú no puedes hacer nada para evitar que aparezcan esos automatismos la conciencia se focaliza sobre ese fenómeno psíquico es decir, cuando estás teniendo un ataque de tristeza, o un ataque de gozo, tu mente está concentrada en esa vivencia y se olvida un poco de todo lo demás. Se vive, por tanto, con una intensidad vivencial mmm, extremada. Es decir, cuando yo tengo una, un automatismo de este tipo... Es como si estuviese eh, mi mente se focalizase como un microscopio sobre esa vivencia y la estoy viviendo con una intensidad tremenda. No soy capaz de tener otras cosas en la mente en ese momento. Y se acompaña de un sentimiento de extrañeza. Como dicen Rie, es como un mundo extraño que irrumpe súbitamente en el mundo normal. Ahí tienes la alteración de la conciencia. Es decir el sujeto se da cuenta de que en su vivencia normal, es como si yo ahora estoy, es muy sencillo entender, es como si yo ahora estoy haciendo una vida normal y de repente tengo una alucinación, y tengo una alucinación y ahí está la Virgen, y quita, quita, quita, quita, que está ahí la Virgen, que está ahí, que está ahí la Virgen, que, quita, quita, quita, quita que, se, que se me escapa, que se me escapa. Hay una alteración de la conciencia, es decir, dejo de percibir todo lo que hay en mi entorno y me centro, es una vivencia tan intensa que voy a cogerla, voy a agarrarla, vivo solo para ella. ...hay una alteración cualitativa de la conciencia... ...¿qué tipos de vivencias son?... ...pues eh, hemos hablado... ...hemos hablado... ...de los ataques de inhibición y melancolía... ...alternando con los ataques de exaltación gozosa... ...y además puede haber autoscopias... ...que ahora os diré lo que es... ...crisis de despersonalización... ...impulsiones suicidarias y o de blasfemia... ...y ideas delirantes... ...cogniciones irrefutables ideas delirantes que con o sin alucinaciones tienes la certeza de que eso es absolutamente así que es verdad, o sea, hay una absoluta convicción de certeza os voy a hablar solo de una ¿sabéis lo que es todos los que es un déjà vu? ¿quién ha tenido aquí un déjà vu? más manos porque lo tenemos el 97% de la población ¿eh? no os asustéis que es un déjà vu, ya lo he visto otra vez ya lo he vivido, ya, ya me ha pasado uy, esto, que ha, esto ya me ha pasado otra vez bueno esa vivencia que tenemos todos es un automatismo psíquico es un automatismo psíquico como los que os estoy describiendo que lo tenemos todos y que es una alteración de conciencia cuando tienes el déjà vu cuando tienes el déjà vu estás sentado en la mesa estás escribiendo y dices uy la conciencia cambia hoy esto tal como está todo eh, ya me ha ocurrido otra vez ya me ha pasado otra vez eso es imposible al mismo tiempo es imposible lo que ha pasado en el pasado no puede pasar en el futuro es decir mi mente mi mente, algo está pasando en mi mente algo, algo extraño está ocurriendo en mi mente eso es un día una alteración cualitativa de la conciencia en la que crees que el futuro y el presente se mezclan algo que desafía la lógica ...desafía la lógica kantiana, desafía el tiempo, desafía el espacio y desafía la razón. Todas las vivencias, eh, todos estos automatismos son de estas características... ...es decir, no hay lógica en ellos, no hay tiempo, no hay espacio... ...la mente funciona, eh, la mente funciona en, otro, en otro nivel de, de conciencia. La única diferencia, eh, lo que han dicho hasta ahora los psicopatólogos... ...es que se produce una desestructuración de la conciencia hay una, una cierta caída de la conciencia, y entonces por eso aparecen estos fenómenos. Bueno, pues lo único que dice la hiperia, lo único que digo yo, es que hay una hiperestructuración de la conciencia, hay una elevación del nivel de conciencia, y por eso aparecen estos fenómenos. O sea, yo en lugar de decir que es una enfermedad porque se ha desestructurado, se ha disminuido la conciencia, digo que es una función cognitiva en la que la conciencia alcanza un grado superior de estructuración, y por eso produce estas vivencias. El de ya vi muchas veces se acompaña no solo de, uy, esto ya lo he vivido, sino que además soy capaz de adivinar lo que va a pasar en los momentos siguientes. ¿A alguno le ha pasado eso aquí? Sí. Eso es. es decir, hay una precognición de lo que va a ocurrir. Y en algunos casos más raros, pero también en algunos casos, el sujeto es capaz de, de saber lo que está ocurriendo a distancia. <coughs> lo que acaba de decir Luz. Es decir, yo recuerdo un paciente que en un endelladí en el que sabía lo que le iba a pasar después al mismo tiempo se estaba dando cuenta de un accidente que estaba ocurriendo en la carretera por la que él iba a 27 kilómetros y cuando llegó a Guardo, el coche estaba a la entrada de Guardo tal como él lo había visto accidentado esto eh, cada uno lo interpreta como quiere a usted se lo han interpretado como, como un síntoma de una enfermedad y, y no le llame la atención porque es la interpretación más frecuente que se hace hoy de estos fenómenos o sea, es lo que, es lo que estamos haciendo o lo que están haciendo el 90% o el 98% de las personas que trabajan en psiquiatría nada, esos son personajes a los que le ha pasado cosas de estas no bueno, filósofos Asgaya, literatos Asgaya Artistas Asgaya, Asgaya quiere decir en, en castellano callejero a montón, a montón. Marcel Proust, Germán Gess, Dostoyevsky, Simón Bale, Surín, ¿quién más? Eh, Dalí, Dalí, que pinta las alucinaciones como nadie y que además tiene una frase muy bonita que dice la única diferencia entre un loco y yo es que el loco está loco y yo soy Salvador Dalí que es una gran verdad porque muchas locuras tienen mucho que ver con, la, con el grado social y económico de la persona es decir, se diagnostica mucha más esquizofrenia en las clases sociales bajas que en las clases sociales altas a Dalí nadie se atrevió a diagnosticarle una esquizofrenia entre otras cosas porque no le dejaría aparecer por su casa para diagnosticárselo es decir, las personas que tienen estas vivencias extraordinarias porque son realmente extraordinarias lógicamente mmm, tienen un caudal de, de tienen una viveza una riqueza vivencial que los que no tenemos tanta dotación para esas vivencias no la tenemos y entonces pues tienen que expresarla como pueden y como son generalmente vivencias inefables es decir, que no se pueden expresar que están más allá de la razón están más allá de la lógica ...entonces las suelen expresar mediante símbolos, mediante el arte... ...mediante la escultura, mediante la arquitectura, mediante la pintura... ...mediante la literatura, en la medida en que la literatura... ...sea un símbolo, no sea solo un pensamiento. Estos automatismos psíquicos, estas vivencias o alteraciones cualitativas... ...de la conciencia, que desafían a cualquier lógica al tiempo, al espacio o a la razón, son considerados por los psicopatólogos como trastornos mentales porque los definen como una desestructuración o caída de la conciencia. En cambio, la hiperia habla de una hiperestructuración de la conciencia, de una elevación del nivel de la conciencia, y en lugar de definirlo como enfermedad, dice que es una función cognitiva en la que la conciencia alcanza un grado superior de estructuración. De aquí proviene el término de hiperia, ...del uso del prefijo hiper, que significa demasiado o excesivo. Por tanto, las personas que tienen estas vivencias extraordinarias o hipéricas... ...disponen de un caudal fantástico de experiencias que tienen que expresar como pueden... ...más allá de la razón, sea mediante símbolos... ...o sea mediante cualquier tipo de arte o expresión creativa. Tercer paso que a mí me hizo pensar que estas vivencias no pueden ser patológicas las tenemos todos cuando tomamos una droga es decir, ¿cómo es posible que si yo tomo una sustancia química esas vivencias aparezcan en mi cerebro? si son una enfermedad, ¿qué pasa? que todos estamos eh, predispuestos a padecer la enfermedad en cuanto tomamos una de esas sustancias pero es que además hay una segunda parte el cerebro no reacciona a cualquier sustancia tú si tomas agua con, con limón no tienes ninguna alucinación el cerebro eh, reacciona y llamamos drogas a las sustancias que produce el propio cerebro es decir, eh, la morfina o la heroína o la cocaína la cocaína es dopamina la anfetamina es dopamina eh, los opiáceos son opioides eh, que produce el propio cerebro La cocaína, la, perdón, la morcina, la, la, la heroína la produce nuestro propio cerebro El diazepam, el valium, lo produce nuestro propio cerebro Hay un receptor para, para el diazepam Hay diazepam ahí en el cerebro y además hay una llave para que, el cerebro, para que encaje ahí el diazepam que produce el propio cerebro Es decir, las drogas lo único que hacen, llamo drogas a las sustancias de lo que llaman los americanos sustancias de recreo. Drogas en Estados Unidos significa medicación. Ahora me estoy refiriendo a las drogas de recreo, al consumo de drogas, lo que aquí en España llamamos drogas. Las drogas hacen ese efecto porque lo único que hacen es potenciar de una manera inadecuada o muy intensa lo que ya hace nuestro propio cerebro. Antes cuando hablábamos de los circuitos de recompensa... Lo único que hacen los circuitos de recompensa es producir esas sustancias. Liberas opioides, aparte de la dopamina, liberas opioides que te hacen sentirte muy bien. Después de correr dos horas, la gente corre dos horas, está corriendo dos horas, porque luego tiene una cantidad de opioides en el cerebro que les hace sentirse muy bien. Muy... Bueno, si tomas esa misma sustancia a la dosis adecuada desde fuera, tendrías la misma es decir, nuestro cerebro está preparado, nuestro cerebro está preparado para tener esas vivencias. Luego no tiene mucho sentido seguir considerándolas eh, eh, patológicas. Cuarto paso, epilepsias reflejas. Esas vivencias, las epilepsias reflejas, eh, eh, a ver.. Mmm, hay dos tipos de crisis epilépticas, para que os aclaréis, eh, simplificando mucho. La crisis generalizada, en la que yo de repente exhalo un grito, porque me sale todo el aire del, del pulmón, se me contraen todos los músculos de golpe, eh, exhalo un grito, eh, caigo al suelo sin conciencia, me quedo tónico, todo contraído, todo contraído, todo contraído, me pongo blanco, me pongo morado y al medio minuto empiezo a sacudir el cuerpo y se acaba la crisis y se acaba la crisis, esa es una crisis generalizada frente a esa crisis generalizada, que es una hipersincronía de todas las neuronas del cerebro es decir, todas las neuronas del cerebro a la vez descargan juntas hay crisis parciales, en las crisis parciales descarga solo un pequeñito grupo de neuronas ¿vale? pues todas estas vivencias de las que estamos hablando eh, en realidad, eh, lo que son, son pequeñas descargas eh, parciales, es decir si hacemos el electroencefalograma mientras a la persona le está ocurriendo una de esas vivencias, incluido el de ya, el de ya vi, que hay cientos de estudios que, de epileptólogos que dicen que son crisis epilépticas parciales, si te hacen un electroencefalograma y en ese momento se recoge la punta de, la punta de descarga eléctrica, pues se dice crisis parcial simple. ¿vale? Pues hay un tipo de epilepsias que se llaman las epilepsias reflejas, que la única característica que tienen, que las diferencia de las demás, es que son reflejas a un determinado estímulo. Es decir, se producen cuando aparece un determinado estímulo. Ya hay dos sobre todo, las más comunes, la fotosensitiva y la musicógena. Una crisis epiléptica fotosensitiva es cuando una luz intermitente te incide sobre, sobre los ojos y te acaba produciendo una descarga epiléptica. Recuerdo que en el año 93, en Japón, pusieron una serie de dibujos animados donde había muchas luces fosforescentes, algunos lo recordaréis porque fue noticia en el telediario, había mucha luz fosforescente y hubo una epidemia de niños con crisis epilépticas parciales y generalizadas, hubo del orden de 800 o 900 niños que tuvieron que ir a urgencias en el primer episodio de esa serie y tuvieron que quitar la serie. Es decir, la crisis epiléptica fotosensitiva son luces intermitentes las que desencadenan la crisis En la epilepsia musicógena es una determinada música la que te desencadena la crisis ¿Y qué tipo de crisis suelen desencadenar las, las eh, epilepsias musicógenas, la música? Pues suelen desencadenar las vivencias que hemos tenido todos Es decir, esas emociones bruscas, esas emociones muy intensas es estar oyendo una canción y que de repente te pones a llorar, te embarga una emoción que no sabes explicar y que te echas a llorar. ¿Alguien ha tenido esa experiencia sí. oyendo música? Sí. Yo creo que la hemos tenido todos. Yo creo que la hemos tenido todos. En realidad se les puede llamar también epilepsias afectivas, porque en realidad parece ser que lo que descarga, lo que produce la descarga epiléptica es el afecto que despierta esa música. La, la carga afectiva que tiene esa música para esa persona. Y hay otro tipo de epilepsias afectivas que los místicos han aprendido a utilizarlas muy bien, que son los mantras, las jaculatorias, la repetición de palabras, la repetición de frases cargadas de, de, de, de cargadas de afecto para esa persona. El místico que lleva 40 años diciendo OM, OM, OM, y ese OM se acompaña de la vivencia de Dios, de la vivencia de la divinidad, del bienestar, de, de la absoluta armonía, de OM, OM, OM. Acaba produciéndose esas descargas. Si os fijáis, en todas las religiones se utilizan estas jaculatorias eh, estas y esta y estas, eh, repetición de palabras para, eh, para, descargar esas, para producir esas descargas estáticas, gozosas. Otras veces no serán gozosas, pero lo que busca el místico son las gozosas. En todas las religiones se utiliza la música. Os habéis fijado que en todas las religiones está, en todas las liturgias está metida la música. ¿Por qué? Por la misma razón, para descargar estas vivencias. En todas las religiones están metidas las luces, las luces de colores de las vidrieras, el juego de luces que hace el sol con las vidrieras, las, las velas tililantes en los altares. En todas las religiones están metidas las drogas, el incienso es una droga, es una sustancia, no es una droga, perdonadme, es una sustancia química que inhalada, inhalada por vía respiratoria, también favorece esas vivencias. Y ya que estamos en este punto, no me resisto a deciros que lo que hay en una catedral gótica, esas luces de colores, esos inciensos, esas músicas, es lo mismo y esas drogas, el incienso, es exactamente lo mismo que hay en una discoteca En una discoteca hay luces de colores Hay, hay drogas Hay música Hay ejercicio, ejercicio rítmico Es decir, hay una serie de estímulos repetitivos Que desencadenan esas vivencias Si esto es epilepsia, pues que baje Dios y lo vea Quiero decir, si esto es enfermedad, que baje Dios y lo vea Porque lo tenemos todos ¿de qué estamos hablando? estamos diciendo que nuestro cerebro nuestro cerebro es muy sensible a los estímulos que se repiten cuando un estímulo se repite nuestro cerebro se pone en alerta y si el estímulo se repite un poco más la alerta crece y si el estímulo se sigue repitiendo la alerta crece tanto que se forma un circuito neuronal definitivo y se ha creado un, no, un, nuevo, eh, un nuevo engrama de memoria. Es decir, la sensibilidad del cerebro a, lo que se, a la repetición es precisamente porque es el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para aprender. El Killing es sencillamente que si yo le envío a mi cerebro unos, repi, unos estímulos eléctricos repetitivos, el cerebro al principio no hace nada. Pero si sigo estimulándole eléctricamente, el cerebro llega a un momento en que hace una pequeña descarga epiléptica, muy breve. Una, se detecta por la punta del electroencefalograma, se detecta una pequeña punta. Pero si sigo repitiendo, la punta se hace más grande. Y si sigo repitiendo, la punta se hace polipunta, aparecen dos o tres puntas. Y si sigo repitiendo mucho, mucho, mucho, llega un momento en que en el cerebro queda constituido un circuito neuronal... Queda constituido un circuito neuronal imborrable para siempre. ¿Qué sentido tiene llamarle eh, eh, epileptogénesis o actividad epileptiforme eh, cuando resulta que es la base eh, de una eh, actividad indispensable para el individuo como es el aprendizaje y la memoria? Para el individuo y para la especie. Sin aprendizaje y sin memoria desapareceríamos todos en 30 años. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir considerando es una enfermedad? No lo digo yo, lo dice Svart que es un neurólogo, un neurofisiólogo de reconocimiento mundial. Los datos de que disponemos sugieren que esta plasticidad neuronal, lo que os estaba diciendo, esta capacidad que tiene nuestro cerebro de hacer nuevas estructuras neuronales, esta plasticidad neuronal que permite al corte cerebral... ...al cerebro, aprender de la experiencia... ...o sea, lo que nos permite el aprendizaje... ...es la misma que se haya involucrado en la epileptogénesis... ...lo que nos enfrenta a una excitante paradoja... ...la actividad epiléptica es el precio que tenemos que pagar... ...por un sistema nervioso con tan alta capacidad de adaptación... ...claro, yo, entonces yo ya digo... ...bueno, ¿y para qué seguir llamándole epilepsia? Si epilepsia, eh, desde la época de los griegos... ...es una enfermedad... ...es verdad que para los griegos era una enfermedad sagrada... ...que la enviaban los dioses... ...ya es curioso eso también... ...también daría mucho que hablar... ...pero desde la época de los griegos... ...y desde mucho antes es una enfermedad. Podemos llamar Hiperia, por tanto... ...al encendido en el cerebro de un gran número de neuronas a la vez... ...que hacen emerger a la conciencia... ...una serie de vivencias psíquicas repentinas... ...automáticas y muy intensas. Estas sincronías... ...implican un corte brusco del normal discurrir de la conciencia que... ...quedando de pronto fuera de control de la voluntad... ...permite la erupción de una penetrante vivencia pasiva... ...que es experimentada siempre por el sujeto como algo extraordinario... ...que le llena de asombro y extrañeza. Hasta el presente, estas vivencias psíquicas venían siendo catalogadas... ...bien como síntomas de crisis epilépticas parciales... ...o bien como síntomas de diferentes trastornos psíquicos. La hiperia, en cambio... Las considera normales, ya que son la expresión de una función cognitiva de nuestro cerebro, la cual todos poseemos en mayor o menor grado, y que es la encargada del conocimiento intuitivo y telepático. Esta nueva interpretación supone un cambio muy importante en cuanto a la clasificación y al diagnóstico de los tratamientos psiquiátricos, pero sobre todo respecto al enfoque terapéutico. De ahí la aparición de la nueva psiquiatría. La hipótesis de la hiperia, entonces yo digo, ¿por qué seguir llamando la enfermedad? Vamos a decir que todos tenemos, vamos a, es que además todos tenemos de llavis, todos tenemos crisis, eh, crisis eh, afectivas musicógenas, todos tenemos otras, eh, muchos, el 30% de la población tiene alucinaciones, todos hemos tenido eh, vivencias, eh, de, muchos hemos tenido ataques de pánico, el 30 o 40% de la población tiene ataques de pánico, que es otra de las vivencias. Un ataque de pánico no es que me pongo muy nervioso, es una descarga súbita en la que parece que has perdido el control de tu mente y entonces eso te, te desbarajusta completamente. Es decir, si todos tenemos vivencias de ese tipo y si además, y con esto termino, y si además esas vivencias han servido para que los que las han tenido con mucha intensidad y con mucha frecuencia hayan creado o hayan eh, dado lugar a las mayores creaciones de la historia de la humanidad, filósofos, científicos, eh, artistas, eh, bueno, es que yo cuanto más vueltas le doy, Julio Verne, yo estoy seguro, yo estoy seguro que hay obras que no, que no se las inventa, yo estoy seguro que hay obras que no es que el tío se vaya inventando un guión, es que ha tenido vivencias, ha tenido vivencias que le permiten predecir el futuro y describir lo que va a ser el mundo dentro de 200 años yo estoy seguro de que eh, Huxley cuando describe las puertas de la percepción, bueno, no estoy seguro es que además como él ensayó en él mismo con la mescalina, tenía esas vivencias provocadas por la mescalina pero cuando él describe eh, el mundo feliz yo estoy seguro de que ha tenido muchas percepciones extraordinarias o muchas vivencias extraordinarias que le permiten es decir, ha tenido las intuiciones, luego elabora un guión Pero describir lo que va a ocurrir en el mundo dentro de 200 años Yo creo que es algo que desafía la razón no es, es decir, con esto quería decir que estas vivencias Que en mayor o menor medida las tenemos todos Si son la base de, la creación, de las creaciones más importantes del genio humano eh, No tiene sentido seguir considerando las enfermedades Decía Aristóteles hace 2.500 años, bueno, no se sabe si era Aristóteles o un discípulo suyo, posiblemente fuese Aristeo un discípulo suyo. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, o a la poesía, o a las artes, resultan ser claramente melancólicos? Esta es la palabra que se ha utilizado para llamar a la depresión desde la medicina griega hasta el siglo XIX, han resultado ser claramente melancólicos y alguno de ellos hasta el punto de estar enfermos de, de ese humor es decir, ¿por qué todos los genios de la historia eran enfermos melancólicos? bueno, no vamos a llamarles enfermos, vamos a llamarles hipéricos esta es la, esta es la hipótesis de la hipérica, ¿vale? Vete a www.nuevapsiquiatria.es y ahí tienes toda la bibliografía. Mística y eh, éstasis y fe.